Gran día hoy. Un, un importante día para los diseñadores de experiencia de uso, que es la, a lo que me dedico. Hoy es Elisa, el Interaction South America. Estoy súper emocionado. Van a haber charlas, cursillos. Va a estar súper bueno. Va a estar todo el día en eso. Va a ser una edición especial del blog, para que no sea tan ñoño ni aburrido, na, no tan de nicho. Estoy casi listo para irme. Pero antes... Ah, está Hey guys. A jueves 3 de noviembre voy camino a la sede central de la Universidad Católica para el Interaction South America. Tengo las pilas cargadas, batería para el celular, de papel. Ahora puede haber a ROTS si es que no está muy ocupado, porque ROTS es el que organiza todo esto, o es parte del equipo que organiza todo esto. ¿Cómo te recibí Bien. ¿Cómo va, ¿Cómo va Isa? Vamos bien, ¿Vamos? ¿Sí? Puta, esperamos que vengan como 600 personas. Estamos contentos con la convocatoria. dejó el mejor momento de Elisa el 2016. Y es el peor momento de Elisa. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, harta pica, No he no tenido tiempo de ir a ninguna. a ninguna charla ah, Pero. Poca bola. Pero después los competidos, y se saca más en en Eso China, es ¿no? cierto. Sí, tuvimos la oportunidad ayer de estar en el en la cena con los, hasta donde se pudo conversar con los cuando ya trataron de empezar a hablar en español, como ah, que se fue todo. También le tenemos un bueno Ahora me toca una, un workshop con Jim Calvert. A ver cómo me gustaría estar dando ya los charla De qué, no sé. De cómo hacer vlogs. Ya, al fin se terminó el día. Puta que estuvo entretenido. Ahora a tomar once. Dile chao, Kleine. Adiós. Hace poco me encontré con una definición de diseño que me gustó mucho y que dice así, el diseño es el proceso de ir de una condición existente a una preferida. Cambiar de un estado a otro con una dirección y un objetivo muy claro. Hoy día, Annalisa, estuve en varias charlas que me tocaron de formas muy diferentes la charla de Richard Tink el workshop de Jim Kalbach y que los, do, los dos pensamos que las ideas son baratas son fáciles y que son desechables pero por, sobre todo la charla de Juan Carlos Camus me tocó en lo personal porque su charla hablaba de cómo documentar lo que sabemos y fue una charla muy emotiva muy como relacionada con el con el corazón del por qué hacemos las cosas y me encontré que habían ciertos paralelos con cosas que hemos hablado aquí en el blog, eh, que hemos conversado, me hizo descubrir al fin por qué diablos hago este blog. Si bien le había dicho que yo hago este blog porque es una forma de crear, sí, esa respuesta es parte de la gran respuesta, pero al fin, después de un año de estar haciendo estos videos, descubro por qué lo estoy haciendo. Eh, lo importante es que va a ser súper bien, chillos de IXTA, felicitaciones. Y ya les contaré más del porqué autolub. Estamos aquí en Radio Motivados, Listo, está listo el estudio. Chucha la weá. De nuevo. De nuevo.